¿Sí Va, dame una pista. Es como si. No, es una sola palabra nomás. La posta. Aliado, Feminista es mantenido No trabaja y no hace nada de su vida Y va a estudiar bioquímica Y ya no cree en la biología Porque es patriarcal Eso le dijo su amiga Ya no tiene dignidad Y quiere deconstruirse para tratar de seducirla hasta su lucha quiere unirse A el ridículo en todos lados Demente y quiere abrirse Entre transgays y lesbianas El busca escabullirse Sábado a la tarde Se sienta llorar en un banco Está triste con la vida Por haber nacido blanco Y heterosexual Sexual preferiría ser manco o romperse las dos piernas al caer por un barranco. Una vez una chica le dijo que él era golmoso. Le dio un beso en la boca y ella lo denunció por acoso. Está bien, dijo, yo no soy rencoroso. Quiero que me escrachen. Por irrespetuoso en Twitter a una feminista Rodrigo defendió de un machito opresor que la insultó. Al ver lo que pasaba, ella reaccionó. Yo me defiendo sola. ¡Cállate, varón! Para Rodrigo, el aliado, una de sus grandes aficiones, es ir con sus amigas a las manifestaciones. Aunque otras, al verlo ahí, solo le dan dos opciones, echarlo a patadas o echarlo a empujones. Aliado no interrumpe, tampoco alza la voz. Aliado se sabe aprendiz o es otro opresor. Aliado sabe que lo que hace es su deber. Aliado es la excepción. Al not all men Aliado se hace falta, se pelea con sus amigos Y si hay marcha, se queda a cuidar hijos y sobrinos Aliado se aguanta cuando es escrachado Aliado sabe que el término aliado es demasiado Aliado, si no sos crítico cuando te pretenden pisotear Y vulneran tus derechos y tu libertad Cuando subierten tu presunción de inocencia y quieren callar Te en pos de una falsa igualdad te va a ir mal y si disculpas también ahora los contenidos, conceptos y aquellas formas de grupos que te tratan de opresor por atributos arbitrarios a tu persona Simplemente porque no razona. Ella es Malena, la feminista, estudia filosofía Desde hace 7 años, 8 meses, 15 días Sus ideas innovadoras el mundo cambiaría. Aunque lo que se escuchen en la TV son bastante parecidas Malena es animalista y vegana devota Quiere más a los animales que a su aliado mascota Que lo tiene controlado y por poco lo azota Como un esclavo y se deja pisotear el idiota Debatiendo a Malena le dieron fuentes en exceso respuesta Una mujer no va a leer, estoy hoy. a perder tiempo Y es en leer. por eso que el feminismo va camino al deceso Trata de tonta a la mujer, cae por su propio peso Según dice Malena hay que ser democrática sobre todo Pero si no piensan como ella Hay que prender fuego todo Es fan de la frase, el fin justifica los modos Aunque el fin no está claro, se le confunde, es borroso Pero no importa, hay cosas que no hace falta explicar El patriarcado es la causa y el origen de todo el mal Según ella la iglesia de eso es la causa capital y el epicentro del mal sería la, la catedral, catedral sí, simultáneamente sí, sí, sí, sí, sí, está a favor y en contra de la violencia a favor siempre y cuando la comete una de ellas es así hay cosas que nadie entiende de ella como su sueño más grande caca en la iglesia. siempre se queja dice que el capitalismo es lo peor mientras está viendo netflix sentada en el sillón en twitter con la gente comparte esa información escribiendo sus tweets desde iphone cómo no pero ella de su conocimiento Cimiento siempre presume, citando libros de los que leyó el resumen del resumen Y de ellos entendió, bueno, depende de lo que fume Pero no asume su ignorancia, vende humo, digo hume Querida feminista, lo estás haciendo mal Tus políticas de odio, nada van a lograr Contradecís lo obvio y no querés aceptar Ni lo empírico real que se puede comprobar Decís que la ciencia es un invento patriarcal Igual que la biología o cualquier ciencia natural Por más que un dato no te guste Y finjas que no está, está ahí sobre vos No lo cambias con insultar Con tu pañuelo verde ayudás a lograr Los intereses económicos de una multinacional Que surgió como forma de control natal De los que ellos consideraban no aptos para probar crear esos seres no aptos, se los llamaba razas inferiores, así es. Hablo de Margaret Sánchez y de Hugh More, que de La plan en Parenthood son los fundadores y que financian tu campaña con sus sangrientos dólares. Si realmente nos interesara salvar vidas de mujeres, debería, en principio me gustaría que no hubiera colegios o por lo menos que no fuera obligatorio ir como es ahora. Me detestan y está perfecto feminismo, ese empleo, necesita de nosotros. Ante eso, ¿qué vida vale más? Hoy, como está la ciencia, llevo 40 años de médico y medicina legal, he peritado como perito oficial muchos juicios de mala praxis. Es casi imposible que haya una situación donde no se pueda salvar a las dos vidas. ¿Vos crees en el amor? No, el amor es una captura. ¿Es algo impuesto por la sociedad? Sí. Por supuesto, como todo, como el género, como la biología. Te muestran imágenes ¿Qué? horribles como esto, No ejemplo. es horrible, es un libro. Escrachen lo que puedan Un joven de 18 años Acusado de abuso sexual por su mejor amiga Se suicidó, resulta que era mentira Reconocido por la propia chica Y el que tiene miedo es porque algo habrá hecho ¿Me dejan sentar, chicos? ¿Cuál era la palabra, Lina? Ignorancia